Vamos a informar a la de Elección y a la Fiscalidad Especial inicial, para elegir al presidente, al vicepresidente, para el año 2018-2019. Hay tres electores presentes a contar las boletas para la elección del presidente que lo va a dirigir. Dos, tres. Vamos a ver lo que decida, eso es una votación de regidores, eso no hay que pelear, pero somos hermanos todos ahí. Que gane, no importa, eso no. Él dijo que iba a votar en blanco, entonces uno no lo puede pues, obligar, porque es adulto. Lo que procede ahora, de acuerdo a lo que establece la ley, es que la, la presidencia queda céfala. Eh, el regidor de mayor edad tiene un plazo de 15 días para convocar una nueva sesión eh, eleccionaria y eh, tendrá que establecerse el quórum reglamentario y que se pueda hacer una elección definitiva. En torno al 2 y 2, ¿qué tiene que decir? Hoy se daría Eso es materia de discusión en otro escenario. Hoy estábamos en esto, el partido ha elegido a la doctora Evelyn de la Cruz,